De Dios hace tu pasi, la Virgen cada tupe Reñate en desereje porque ande a vehicos sí. y Ereco a neve en vi, o mano va por osurre Y por ajo que jure, de yeye tu paz y Pinandí se va de mí El Jari ni esta patria paraguaya La lluvia y promesa año, promesan de a de ver Porque ahora me hueve, se me me cuiva en mí Oye, presento servir, y patria o defender La lluvia no se apuja, se a los bolivianos Un misiles va a ser mano, o fruta se Me Nemos maite y jamua, la mi talamo de espé Tan cargando supe, la lluvia en abomarán Irre como ejer